Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola de maravilla con la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a ver un tutorial nuevo para principiantes en el cual os voy a decir cómo podéis ganar hasta 100 dólares diarios con Clickbank o Hotmart o Digistore24 o cualquiera de las redes de afiliados que vosotros conozcáis. Este tutorial, que es para principiantes, os va a decir cómo podéis generar hasta 100 diarios con cualquier red de marketing de afiliados. Yo voy a usar Clickbank a modo de ejemplo, porque es la más conocida, la más fácil de entrar y la que tiene más productos. Pero vosotros podéis usar la que sea, Hotmart, Digistore, eh, no sé, la que vosotros creáis oportuna, puede funcionar. Tiene que ser de afiliados, esta técnica no funciona para CPA.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 te invito a que invites a tus amigos porque siempre lo he dicho, una de las mejores formas de aprender es aprender juntos. Invita a tus amigos, suscribiros y seguir alguno de mis tutoriales para que podáis generar ingresos rápidamente. Y sin más dilación, vamos a ver qué necesitamos en este tutorial paso a paso para que puedas generar estos ingresos con Clickbank como ejemplo, pero cualquier red de afiliados. Primero, evidentemente, vas a tener que tener una cuenta en tu red de afiliados favorita. En este caso voy a usar Clickbank. ¿Por qué marketing de afiliados? Déjame decirte unas cosas antes de empezar. Quiero que veas la tendencia en Google Trends del marketing de afiliados o marketing de afiliación. En España, por ejemplo, ¿ves? es un, un tema que siempre tiene interés y va aumentando. Tiene interés, ¿vale? Luego aquí están las comunidades, en, en, en el caso de España... Eh, lo que va en aumento, mira lo que ha aumentado marketing de afiliados, 130% en estos días, marketing de afiliados 90%, quiero que veas que no es solamente aquí en España vamos a, a buscar por ejemplo México, mira es incluso aún mayor en España, y también viene a ver cuáles son las más altas, Amazon Flex aumento puntual, esta no significa nada, marketing de afiliados 400% marketing de afiliados 400%, marketing 90% todo eso va en aumento. Luego están las principales. Marketing de afiliados, marketing de afiliados, Amazon, affiliate marketing, marketing. Va muy en aumento. Vamos a poner Colombia. Para que veas que en Latinoamérica también está funcionando bien. Mira. Va genial. ¿Eh? ¿Qué es el marketing de afiliados? Marketing de afiliados Colombia, de afiliados, affiliate marketing. 550% de búsquedas actualmente. Y si lo ponemos en todo el mundo, mira, mira qué línea tan bonita, <ríe> súper es bonita. Esta es marketing de afiliación o marketing de afiliados, ¿ves? se conoce más como marketing de afiliación. Y si te fijas, los que más han aumentado ahora mismo son Colombia, Perú, Chile, Venezuela, México, todo Latinoamérica. Eso es genial porque entonces nosotros tenemos oportunidad de promover productos de afiliados. Amazon Flex, Witter, que es marketing de afiliados, que es marketing de afiliados. Aumento puntual, puntual, puntual, pero esto no es puntual. Y luego las principales. Marketing digital, marketing de afiliados, curso de marketing de afiliados y más. Simplemente quería que vieras cómo va la tendencia del marketing de afiliados. No solamente ahí. Mira, este es Estatista. Estatista, una, una página de herramientas es de pago. Pero bueno, tiene algunas funciones gratuitas. Eh, afiliados, marketing de afiliados, miren Japón va aumentando, en Estados Unidos, spend in the USA, ¿cuánto se ha gastado en marketing de afiliados? Lo tengo por aquí, mira, voy a cerrar esto, esto es lo que se ha gastado, affiliate marketing spending en Estados Unidos del 2.10 al 2022, esta es la, la perspectiva para el 2022, mira cómo va aumentando, ¿eh? es una maravilla, es una belleza, lo cual quiere decir que nosotros como afiliados tenemos gran opción de promover estos productos de afiliación y ganarnos buenas comisiones. Aparte de necesitar nuestra cuenta en Clickbank, vamos a necesitar una fuente de tráfico. Ya te diré cuál es la fuente de tráfico que es absolutamente nueva. No la está mencionando nadie ahora mismo, así que es momento de que nosotros podamos a trabajar con ella. Vamos a elegir un producto para promover, por ejemplo, Docs. ¿Por qué Docs? En enero... Eh, aumentan mucho las compras de mascotas, la gente empieza con propósitos y tal, y muchos de ellos son tener un perrito, cuidar, hacerse cargo de un perrito, vale, entonces por eso dogs, viene aquí acelerate dog training, vamos a ponerlo por gravedad gravedad ya sabes es, es una mezcla de cosas en las cuales son los afiliados que están ganando dinero, entonces conviene esta es buena, by training for dogs doggy dogs online, esta vamos a elegir esta que la más interesante, aquí tiene la página de afiliados. Voy a abrirla en una pestaña nueva. Y voy a abrir también la página en una pestaña nueva. Esta es la página de venta. Esta promoción es para Estados Unidos. Si tú quieres hacerlo en América Latina, has visto que funciona. Busca un producto en español. En este caso lo voy a hacer en inglés. ¿Vale? Ahí está. Súper bonito. Muy bien. Genial. Me gusta el producto. Y luego esta es la página de afiliados. Desafiliados. Vienen los artículos para si tú quieres hacer un blog. Si estás buscando banners, giveaways, ojo, giveaways y más, dale clic aquí y vámonos directamente a los recursos de afiliado. Vamos a dar clic y aquí están los banners, giveaways, free giveaways, que son regalos, los emails, videos promocionales, keywords ideas, eso está muy bien si vamos a hacer promoción de pago. En nuestro caso no va a ser de pago. Ya tenemos nuestro producto ganador. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Voy a mostrarte... La fuente de tráfico que tengo preparada para ti. Y esa fuente de tráfico se llama Parler. Parler.com. Voy a ver. ¿Ves? Parler.com Parler es una red social. Free Speech Social Network. ¿Qué tiene de especial esta, esta red social? Pues mira. Te voy a mostrar el crecimiento de Parler. Yo ya estoy dentro, como ves aquí. Pero voy a ponerle eh, algunas estadísticas con similar web. Crecimiento exponencial pasó en octubre del 2020 de 6 millones, 6 millones de visitantes a noviembre del 2020 ya tenía casi 30 millones de visitantes. Una barbaridad. La gente está volteando a ver esa herramienta. Mayormente Estados Unidos. Si tú vas a trabajar tráfico de Estados Unidos... Te conviene Parler y en este caso, como el ejemplo es en Estados Unidos, vamos a usar esta red de tráfico, Parler. Es como Facebook, pero para Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos, muy poquito para el resto del mundo. Brasil, Australia, Canadá, aquí las tenemos, mira, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Brasil y Australia. Brasil es una sorpresa porque en teoría se habla inglesa y mira, es una sorpresa, más incluso que Australia. Vienen las fuentes de tráfico para ellos. Tráfico directo. La gente entra directamente a sus cuentas. Eso está muy bien. Luego vienen búsquedas sociales, referencias, emails, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Vale? Pero esta es una fuente de tráfico súper buena. Ahora mismo está súper trending. Y es la que nosotros vamos a usar para trabajar. Y tenemos que aprovechar esto. Tiene canales específicos. Por ejemplo, si yo le pongo aquí DOG o DOGS. Mira, aquí están DOG, DOGS, DOGS. Este simbolito rosa significa que es un usuario verificado. Y luego hay otro, este por ejemplo, el amarillo, que significa que son influencers. ¿vale? Entonces tú puedes seguirlos o no. Pero hay muchos canales del perrito. Mira, eh, yo ya estoy siguiendo algunos. Following, follow. Tú puedes seguir los que quieras. Follow. Y hablar en tu timeline de el producto que estás promocionando. Pero vamos a ser listos y no vamos a poner lo siguiente. Me voy a Clickbank. He dicho que voy a promocionar este, le voy a, a dar a promover, promote, y aquí le voy a poner tracking, por ejemplo, parler, para que yo sepa que vienen de ahí. Y le voy a generar el hoplink, lo voy a copiar, ya está copiado, y no voy a hacer lo siguiente, no me voy a ir a mi cuenta de parler. hey man have to a uh, difficult, difficult no, problematic dog. Here is the solution. solution. Y le voy a poner mi enlace de afiliado. Esto no. Así no. Porque para empezar, mira lo que te dice acá aquí abajo. La URL está restringida. Porque es un link directo de ClickBank. Y está restringida. Y eso es simplemente para que la gente venda. Vamos a hacer otra cosa. Fuera. Y aquí vamos a usar una herramienta que es System.io. Muchos ya saben lo que es este mayo porque yo he estado hablando de ello durante mucho tiempo. Pero me va a servir aquí para poder promocionar bien mi producto de afiliado. Si yo quiero ganar más dinero con mi producto de afiliado, no es suficiente con empezar a promocionar en diferentes redes. Tengo que hacer algo más. Y lo primero son los microcompromisos. ¿Qué es un microcompromiso? Cuando la gente dice sí. Y yo voy a hacerles un regalo. Si ellos aceptan mi regalo, quiere decir que están diciendo sí. Y tengo muchísimas probabilidades de que me compren el producto que yo estoy vendiendo. ¿Qué herramienta voy a usar entonces? Voy a usar System.io. No te preocupes por los enlaces en las cosas que voy a usar aquí en este video, porque aquí abajo te voy a dejar el enlace a todo. Tú no te preocupes. Bueno, esta es la que yo voy a usar porque me parece la más adecuada, porque me permite hacer un montón de cosas dale clic al enlace de abajo que diga sistema yo y vas a empezar hay una prueba gratuita por lo tanto esto lo puedes hacer gratis Si le das a la prueba gratuita son 14 días tú puedes usar la herramienta durante 14 días con tu correo electrónico sin más no tienes que pagar nada y aprovecha para hacer esto que vamos a hacer ahora mismo como yo ya tengo cuenta me voy a ir a mi cuenta y aquí en mi cuenta voy a empezar con un funnel y un funnel Voy a poner uno nuevo, create, y le voy a poner dog training. O bueno, puedo ponerlo en español, porque esto no lo ve nadie. Y aquí yo puedo elegir este nombrecito que es mi embudo gratuito. O, o como yo tengo la versión de pago, tengo mis propios dominios. Entonces voy a usar Jurox Club, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es construir una audiencia. Tú puedes construir una audiencia, vender, eh, personalizar o correr un webinar Evergreen, dependiendo la suscripción que tengas. Yo tengo una suscripción superior, así que puedo correr webinarios. Pero bueno, Doc Training. Construir una audiencia. Te va a pedir una moneda, dásela, no pasa nada. Vamos a poner, por ejemplo, dólar, que es la más conocida. Pero ves que tenemos aquí de todo. Mexican peso, Japanese yen, un montón. Así que vamos a poner el dólar, porque estás arriba, y el dólar. Y le voy a dar a Create. Y en Create me va a poner una serie de plantillas. Que yo puedo elegir para poner mi regalo. Yo elijo cualquiera de ellas para poner mi regalo. Hay muchas. ¿Ves? Tú le puedes dar a Previo. Previo. Y la ves. Mira qué bonita es. Le voy a dar a Click Select. ya la tengo. Automáticamente me pone un Squeeze Page. Y un Thank You Page. En el Squeeze Page. Que es esta. Si yo le doy a Editar. Edit Page. Ya me abre un constructor para que yo haga lo que yo quiera. ¿Qué voy a hacer aquí? Regalar algo. Me voy a mi página de afiliados, que es esta, ¿ves? Y le voy a dar a skip y aquí están free giveaways, le voy a dar clic a go to free giveaways. Y en giveaways yo tengo cosas para regalar, el juego del aeroplano. Yo lo que voy a hacer es esta, me voy a descargar el juego del aeroplano. Lo descargo, aquí está, el juego del aeroplano. Ya tengo yo el PDF. Ves, ahí está, contacto, tal, bla, bla, bla, bla, súper bonito, genial, ya está ahí, ya lo tengo en mi ordenador guardadito. Y lo que voy a hacer es irme a Sistema Yo, y aquí voy a poner una serie de cosas, por ejemplo, vamos a ver cómo eliminar el mal comportamiento y crear perrito obediente de tus sueños, y esto lo voy a poner aquí y lo voy a encimar, control V, y ya, cómo eliminar, bla, bla, bla, bla, bla. Esto lo puedo modificar para que se vea bonito. De hecho, lo voy a hacer. Mira el font size, 56. Lo voy a bajar un poquito. Cómo eliminar el mal comportamiento y crear el perro y bien comportado de tus sueños. Y le voy a poner aquí. Rápidamente, download the free ebook to start to enjoy, enjoy your... Um, doy, vamos a poner, enjoy your, okay. doy es perrito, vale, download free, ok, ya está, y le ponemos el email, y baja, descarga la hora, eso es todo, y aquí voy a poner la portada del libro, esta portada del libro, lo no, guardo, Se está descargando, me voy a mi editor, y aquí, veis, viene esto, yo voy a sustituir la, la imagen, la voy a arrastrar. Eso es todo. Insert. Ahí está. Ahí está, toda bonita. Y esta imagen, ¿veis? Me dice, ¿qué quieres que pase con la imagen? Abrir un URL, seleccionar. Yo no quiero que haga nada. Así que lo voy a dejar así, tal cual. Sin más. Ya está. Eso es todo. No necesito más cosas. Luego aquí viene eh, la precautoria. Y la precautoria la voy a sacar de la página de ventas. Voy a quitar esto. Me voy a ir al final. Mm, mm. A ver, esta, por ejemplo. La voy a copiar. No voy a usar precautoria. Voy a poner aquí este texto. Key de acceso, button, below, no. Eh, vamos a poner Below. Hit the Instant Access button right now y en bla bla bla bla bla Listo. Ya está. Eso es todo lo que vamos a hacer. Voy a quitar esto para que veas que no se ve así de feo. Se ve bonito. <ríe> se ve bien. Y eso es todo. Ya lo tengo listo. Aquí me, le voy a pedir el email y el descargar ahora. Cuando le den clic a descargar ahora en este botón, clic. ¿Qué va a pasar? Le voy a dar clic aquí y dice ¿Qué va a pasar? Enviar una forma, enviar un pop-up, abrir una URL o el siguiente paso. Yo le voy a dar Next Step. Y el Next Step es la página de gracias. Entonces cuando le den a Download Now voy a pasar a la página de gracias que me creó automáticamente. Entonces, le doy a guardar cambios. Me voy. Y en la página de gracias voy a elegir una cualquiera. Seleccionamos. Le doy a editar y aquí está, gracias por, poder, gracias, ay, en inglés, thank you for love your dog. Y okay, aquí, click the button below to download the eh, airplane game. Okay. Ahí estamos. ¿Y qué va a pasar aquí? Cuando le dé clic a esta imagen, ves aquí, dice, ¿qué quieres que haga? Abrir una, un, una URL o show pop-up. Y aquí dice Select File o Page URL. Le voy a dar clic y voy a poner el PDF que ya nos hemos descargado antes. El del aeroplano. Lo paso aquí. Y ya está. Ves Select File, aeroplano, Insert. Y ya está. Lo va a descargar. Y en este botón. ¿Veis el botón? También vamos a poner la misma URL del PDF que acabamos de subir. Ya está. Eh, lo demás lo quitamos. Lo voy a guardar cambio. Una cosa que, que os quiero comentar es. En la parte de arriba. Aquí. Este logotipo. O lo cambiáis o lo quitáis. Porque este es el logotipo de Sistema Yo. Entonces, como no tengo mucha, mucho tiempo lo voy a quitar. Ya. ya tengo mi embudo terminado. Pero hemos dicho que el. Realmente nuestro dinero como afiliados va a estar en el seguimiento. ¿Cómo le damos seguimiento? Muy sencillo, mira, aquí viene en el Squeeze Page automatizaciones y en el Thank you Page vienen automatizaciones. Vale, vamos a usar el Squeeze y vamos a dar clic en automatizaciones y me dicen ¿Qué vas a hacer? Trigger y acción. Funnel Step Form Subscriber. Cuando... Ocurre cuando un contacto se ha suscrito a un form. Aquí ya se me han suscrito. ¿Qué va a pasar cuando se han suscrito? En ese momento yo les voy a poner una etiqueta. ¿Qué etiqueta? La etiqueta que se llame dog training. Dog training. ¿Dónde he creado la etiqueta? Me he ido a contactos. Tags. Le voy a abrir en una pestaña nueva. Y en tags he creado una etiqueta. Le doy add new tag y le pongo dog training. Y la guardo. Y ya me aparece automática. No lo hago porque ya la tengo aquí, dog training. Y ya está puesta la etiqueta. Entonces, cuando una persona rellene esto, automáticamente la voy a taguear. Y le voy a dar a guardar la regla. Ya está. Ya la tengo tagueada, ya la tengo etiquetada, la tengo identificada. Y luego en la página de gracias, si quiero automated rules, también le voy a poner una etiqueta que sea la misma. Add tag dog training y lo no guardo. Y estas personas ya están identificadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a la segunda parte. Y la segunda parte es darle seguimiento con email. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Me voy a ir a Automation Rules y voy a ir a Workflows le voy a dar clic en Workflow. Todo esto tenéis que hacerlo antes, antes de lanzar la campaña. Le vamos a dar a Create. O de empezar a compartir. Y le voy a poner Dog Training Automation. Esta. Creamos. Y la campaña Dog Training Automation le voy a dar clic. Crea tu primer disparador. Create your first trigger. ¿Cuándo va a empezar esta automatización? Le voy a dar clic. Y va a empezar cuando alguien tenga una etiqueta. En el momento en que alguien tenga la etiqueta Doc Training, en ese momento va a empezar una automatización. ¿Qué automatización? Pues le voy a dar clic. Una acción, una decisión o un delay. Una acción primero. Clic. Y la acción va a ser enviar un email. Send an email. Clic. ¿Qué email? No lo tengo hecho. Le voy a dar a create new one. Le voy a dar clic. Y el subject va a ser yo. Um, game plan here. Ahí está. Lo guardo y lo edito. Y eso es para que ya tengan el, el, el plan here. Dice cuerpo. Hey, Thank you. For. Take care. About. Care your pet, your dog. Y vamos a poner here. A play game playing. To enjoy very nice time with... Bueno, se me corriga. Your, your dog. Y aquí le ponemos. Game playing. Y en gameplay voy a volver a adjuntar, add attachment, voy a volver a adjuntar el PDF que ya teníamos antes. Ver plan. Ahí está. Está adicionado. Le voy a poner en bolt. Le voy a poner que sea como un botón. Lo voy a poner en medio. Y le voy a poner en tamaño más grande. A 24. Va a ir adjunto. Eso es todo. Y le voy a poner. C you. Sol. Y tu nombre. Betty. Por ejemplo. Y lo guardo. Save sí. Ya está guardado. Send your game plan. Y ellos me sugieren. Que un día después. Les envíe este correo. Vamos a dar clic en este correo. Que es este. Me voy a mi sistema. Y le doy aquí al workflow. Un delay. Un delay de 24 horas a partir de que se hayan suscrito. O bien de un día a partir de que se hayan suscrito. Le voy a dar a Create. Espero un día. Y les envío acción otro correo. Send email. No lo tengo. Le voy a dar a Create New One Subject. Me voy al Subject. Y me pone aquí que sea el Subject Quick Note. Lo voy a copiar. Me voy a mi Workflow. Le voy a pegar esto y le doy Save and Edit Email. Aquí lo edito. Me voy nuevamente aquí. Como ya están hechos, yo no tengo que hacer nada. Ido Clover, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Dispage. Lo copio. Lo pego. Y eso es todo. Y lo que me tengo que asegurar es que tenga mis enlaces de afiliado. ¿Vale? Entonces me voy a ver dónde los ha puesto ella. Asumo que es una chica. Y me dice que el primero es aquí, de Brian Training for 2. bla, bla, bla. Y yo me tengo que asegurar que tengo mi enlace de afiliado. que ya teníamos aquí. Lo tengo ya nuevamente. Lo copio. Me voy a mi sistema. Yo y busco dónde están los enlaces aquí. My Brian Training Bla bla bla. Y este le doy aquí un enlace. Y lo pego. Ok. Voy por el siguiente. Que es esta. Check, bla, bla, bla, bla, bla. Le doy aquí y lo vuelvo a pegar. Ok. Ok, bla, bla, bla. Vuelvo a ver dónde están los enlaces. Ya he puesto este, ya he puesto este. Y luego en, el, en la postdata 1 y la y la postdata 2, estos dos. The Brain training for Dogs Course Now. Y nuevamente me voy aquí. Lo pego y ok. Y luego en la postdata 2, on this page. Selecciono en this page. Y le vuelvo a poner mi enlace. Ok. Y eso es todo. Save. Y ves como sigue aquí mi secuencia automática ella sola. Me voy aquí y me dice que tengo más correos. ¿Cuántos tengo que enviarle? Todos. Le voy a enviar todos. Todos los correos. Le voy a enviar este. El secreto de bla bla bla. My left foot. 10 razones por las cuales... Todo, se voy a enviar todo. Simplemente copiar y pegar y poner aquí mi enlace de afiliado. La buena noticia es que esto es tan sencillo como otro delay. Eh, un día. Create. Send email. Action. Send email. Y create new one. Subject. Me vuelvo de nuevo. Como verás, todo esto, este, list secret, bla, bla, bla, bla, bla, bla, c, lo pego, save and edit, nuevamente me voy aquí. Y yo no tengo que hacer ya nada más, porque ya está. Y me dicen más que este email está escrito por un profesional copywriter, un copywriter profesional. Control C, lo pego. Y me voy por acá de nuevo. Veo dónde están los enlaces. En Stop this problem. Stop this problem. Now. Nuevamente voy a copiar mi enlace de afiliado. Lo vuelvo a poner. Bueno, ya me entiendes cómo es la mecánica. ¿Vale? Y cuando lo haya terminado, nuevamente le doy a guardar. Save. Sí. Y así sigo. Hasta que termine la secuencia. Aquí ya la guardo. Se guarda sola. No tengo que guardarla. Hasta que acabe la secuencia. ¿Cuántos días? Pues los que sean. 7, 8, 9. Y aquí, señores, es donde está el dinero. Le voy a dar a Exit. Está pausada. Si la quiero activar, le voy a dar clic aquí. Activate. ¿Estás seguro que la quieres confirmar? Sí, lo confirmo. Y en este momento, me vuelvo a ir a mis funnels. Copio la dirección del squeeze page La voy a copiar aquí. Copiar. Me voy a mi fuente de tráfico, que es Parler. Y aquí sí, voy a poner... The Game Play. Here. Y pongo mi enlace. Y fíjate que esta no me dice nada. Porque no está baneada. Entonces le doy Parly. Y ya está. de Game Plan, de bla, bla, bla. Ahí estamos. Y ya simplemente esperar que la gente lo mire. Lo ideal sería poner una imagen. Así que podemos poner una imagen de un perrito. Pues tenemos GIF. Tenemos este vamos a poner un gif. En select gif vamos a poner dogs. Y vamos a buscar un perrito que esté así muy... Este, por ejemplo. Aquí. <ríe> que es súper divertido. ¿Ves? Y vamos a ponerle... Don't let your dog attack attack the Peggy. Um, play with him. Bueno, en este caso es un perrito. Y game plan... And enjoy your dog. Download for free Y le ponemos you know, nuevamente el enlace. Download for free Y le ponemos parly. Y ahí lo tenemos. Mira, <risa> Genial. Ya está. Y esta es una manera más sencilla y más profesional de vender nuestros productos. Cuando la gente descargue nuestro PDF, cuando vaya aquí llegarán a esta página. ¿Cómo eliminar bla, bla bla Nos dejarán el email, le van a descargar y en ese momento nosotros le vamos a poner la etiqueta. Y la etiqueta lo que hará será mandarles esta automatización. Empezarán a recibir estos correos y nosotros generaremos nuestro dinero. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen y es... Tener tu cuenta en Clickbank o Hotmart o cualquier red de afiliados que te guste. Hacerte tu cuenta en Parler como fuente de tráfico. Hacerte tu cuenta en System.io como herramienta para tener landing page y hacer el workflow automático para enviarles la secuencia de email. Y con eso es todo. Empiezas a trabajar y hazlo durante un tiempo razonable. No lo hagas un día y quieras que a las 24 horas tengas tu cuenta bancaria con 10 millones de dólares. No, esto necesita tiempo. Al menos, al menos, 30 días para empezar a ver algo de movimiento. No te desesperes porque funciona, pero tienes que hacerlo con perseverancia y sin saltarse ninguno de los pasos. Aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces y puedas empezar cuanto antes. Me voy a despedir de ti ahora. Soy Betty Romerito, te deseo un día súper genial, súper bueno. Pon en práctica lo que te estoy poniendo. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales.